Y yo te llevo aquí en mi corazón. ¡Alabado! Uh. No, me... uh. ¿Eh? ¡Es la grosería más fuerte que he oído! Campero, pero vamos a intentar Soy horrible haciendo Esto de los camperos Soy horrible Pero tampoco soy tan malo Ah, no le apunte bien No le di Recargar, recárgala. ¡Corre! vamos ¡Corre! a ¡Qué bien! ¿Qué ¡Corre! ¡Corre! y yo te, te llevo aquí en mi corazón que sí, la Aburía, hora disparar. Pillo, pillo, oh. pillo, pillo. ¿Dónde estás? Pelusa caligari. Pelusa caligari, yo te llevo aquí en mi corazón. Pelusa caligari, yo te llevo aquí en mi corazón. Pelusa Y contigo vamos a ser campeón. Pelusa caligari, yo te llevo aquí en mi corazón. Pelusa caligari, contigo vamos a ser campeón. Cristiano, donas ser mejor. A ver, pero es que tengo miedo De perder chicos, tengo miedo Deja callarme un poquito la boca Para que pueda y Yo te llevo ¡Te burlas sin balón! los hermanos con... Ya, ya, no